Jueves de la primera semana de Adviento Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 y del 24 al 27 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor, entra en el reino de los cielos Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica se parece un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena, vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos Dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti Señor, Señor Jesús El sermón de la montaña concluye con un llamado al cumplimiento de la voluntad del Padre El evangelista enfatiza la necesidad de hacer efectiva la enseñanza recibida Lo que, lo que importa no es la mucha piedad sino el fiel cumplimiento de lo que dijo Jesús en el sermón del monte que concluye aquí. Mas aún, Jesús no enseñó solamente mediante sus palabras. La vida entera de Jesús fue su enseñanza. Jesús no fue un hombre de ritos y ceremonias sagradas. Jesús puso su religiosidad en su conducta, sobre todo en su forma de tratar a la gente, en el respeto a la bondad, la tolerancia, la delicadeza, que estuvo siempre y con todos. Para esto utiliza la imagen de la construcción de dos casas y sus respectivas cimentaciones. Se trata pues de poner en práctica la palabra verdadera del Señor, escuchada por el discípulo. Jesús nos asegura que edificamos sobre roca y nuestro edificio será garantizado cuando escuchemos y practiquemos las enseñanzas de dicho sermón. Edificar sobre arena es exponerse a un derrumbamiento lastimoso. ¿Por qué nuestra vida, familia o sociedad se tambalean? En el fondo es porque no somos de los que confiamos en Dios ni practicamos el Evangelio. Necesitamos confiar en el Señor, escuchar su palabra, ser personas de oración, vivir la vida sacramental y poner en práctica la palabra de Dios y así dar testimonio. Ciertamente no toda la palabra de Dios es fácil de vivir Sin embargo aún esta es necesaria Si verdaderamente queremos que el reino de los cielos Se haga una realidad en nuestras vidas El tiempo de Adviento es para profundizar en la palabra Buscar la forma de que esta se haga una realidad en nuestra vida Esforcémonos hoy por poner en práctica la palabra de Dios La casa se construye de ladrillo en ladrillo tenemos un modelo admirable en este tiempo de Adviento, es María, la madre de Jesús. Ella fue una mujer de fe que edificó su vida sobre la roca de la palabra, que ante el anuncio de la misión que Dios le encomendaba, respondió con disponibilidad y generosidad. Ella es pues nuestra maestra de la obediencia a la palabra y dijo Hágase en mí según tu palabra, que el Señor los bendiga.